Este no es un simple vídeo más Esto marcará un antes y un después Y es que hace poco os pregunté Si preferíais calidad o cantidad Y creo que habéis decidido Bueno chicas y chicas estamos nuevo. Hola chicas. Pues muy buenas a todos eh, Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a todos Buenas a todos chicos y chicas Yo soy Rente y os traigo un nuevo vídeo para su propiedad. Bueno, bienvenidos a la canal. Yo soy el y vamos a hacer? Y los que me sigáis por el contenido, no tenéis nada de qué preocuparos. Porque sí, seguiré subiendo lo mismo. Lo único. Que voy a poner un plus, una gran mejora que creo que tanto a ti como a mí nos va a aportar mucho. En Instagram voy a seguir subiendo lo mismo. Voy a intentar ser muy activo, pero en YouTube quiero que los vídeos sean de alta calidad. Quiero que realmente transmitan algo. Y espero que estés de acuerdo conmigo. Espero que estés dispuesto o dispuesta. A acompañarme en este nuevo camino.